Muy buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores del Congreso por la oportunidad de poder estar aquí hoy. La comunicación se titula 100 años de vigencia del pensamiento de Pablo Freire, un estudio bibliométrico. Soy Ingrid del Valle García Carreño, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Pablo de Olavide. Con este estudio se busca comprender la evolución de la obra de Paulo Freire. Honramos a este autor. Está presente desde los 70 en las aulas de pedagogía social y 100 años después tiene vigencia. Paulo Freire es uno de los principales referentes en el desarrollo científico, académico y profesional. Términos como escuelas inclusivas e intercordiales. Culturales, el otro, diálogo, curiosidad profunda, los diferentes, metodología del cambio, la coherencia, reflexión, acción, cultura popular, práctica educativa, educación de adultos, ética, la relación dialéctica, son el abanico de términos que abarcan su pensamiento y trabajo. Paulo Freire nos dejó su obra. Él reflexionó, discutió, dialogó en contextos muy diferenciados, dándonos la libertad de que cada uno sume su propio pensamiento, su propio mapa de vida. Para los que trabajamos y creemos en la educación, la figura de Paulo Freire nos remite a ese educador que invocó nuestro pensar en la escuela, y la relación con el conocimiento y la sociedad. Cien años de la obra de Freire establece vínculos fuertes con el contexto donde fue producido. Es un pensamiento que surge de y se alimenta de una práctica educativa singular, en un tiempo singular, que entra en el escenario político y pedagógico en los años 70, con su paradigma de pedagogía de la liberación. Hoy por hoy hay una revalorización de Freire, de Freire. Se lo cita desde amplios autores de la sociedad. Objetivo, se pretende tener una visión holística de la obra de Paulo Freire, así como el estado de la producción científica en las distintas áreas. La metodología bibliométrica se utilizó para responder las preguntas de investigación y para proporcionar una revisión de mayor alcance de la investigación existente. Se utilizó la base de datos Scopus y, como herramienta de análisis de redes, el Boss Viewer. Se utilizaron dos tipos de análisis en relación al Boss Viewer, el de autores y el de concurrencia. El procedimiento que se siguió fue el siguiente. El objeto de estudio, las obras de Paulo Freire, la base de datos, Scopus, los criterios de investigación. Se seleccionaron solo artículos científicos, Hubo una muestra de 365 artículos que corresponde al 100%. El periodo estudiado fue de 1972 al 2022. Y para la búsqueda se utilizó Paulo Freire y documentos típicos, artículos. Es un estudio descriptivo bibliométrico se visualizan las unidades y redes para los términos y clúster del periodo seleccionado, solamente para redes de coautoría y términos clave. Se observa el periodo sujeto análisis del año 1997 a 2022, de la base de datos Scopus. Se nota que a partir del 2011, los estudios tienen un repunte y es en el 2021 que se obtienen la mayor cantidad de artículos relacionados con Paulo Freire, para un total de 82 artículos. En cuanto a los autores más referenciados de la base de Scopus, está Mayo, en segundo lugar, Robert, Torres, Girón, Heldemann, McLaren, Lewis, Saúl, Wosland y Akari. Con relación a los países donde se evidencia más investigación de este tema, en primer lugar está Brasil, Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y España. Pablo Freire no solamente es estudiado en el área de Ciencias Sociales, también se estudia en Artes, en Medicina, en Enfermería, en Negocios, en Ciencias de la Psicología, por mencionar algunas. La afiliación de, los, de las investigaciones con las instituciones corresponden en primer lugar a la Universidad de São Paulo, la Universidad Federal de Santa Catalina, del estado de Río de Janeiro, la Universidad Estadual de Campiñas, Federal de Carlos, California, la Universidad de Malta. A continuación se observa el análisis de redes de los autores el cual está compuesto por 254 items y generó 153 clústeres. Los más resaltantes son el clúster número 1 en color rojo contiene 9 autores que se interrelacionan entre ellos. El clúster 2, el de color verde, contiene 5 autores y el clúster 3, color azul, contiene 5 autores. Como último análisis está la red de palabras clave. Esta red está compuesta por 79 items, 6 clúster. El clúster número 1 contiene 26 items y se observa de color rojo. El 2, 16 items de color verde. Y el 3 es de 14 items color azul. Este estudio proporciona ideas novedosas y útiles para todos los investigadores interesados en Paulo Freire. Sin duda alguna, el análisis bibliométrico es una de las mejores herramientas metodológicas para mapear literatura publicada. Paulo Freire aportó ideas después de 100 años, aún válidas. La pedagogía social no puede pasar sin aprender estas lecciones. Se requieren aquí y ahora. Una mirada pedagógico-social alentada por la pedagogía freiriana todavía puede contribuir a diversificar los horizontes de la pedagogía social. Las posturas del autor proporcionan reflexiones, cuestionamientos y propuestas para pensar la epistemiología, la pedagogía y la didáctica en clave de develar las formas cómo se concibe la educación, la formación y la enseñanza en el ámbito educativo. En esta comunicación se ha demostrado que cada vez más hay más y más producción sobre el tema de Paulo Freire.